Hola amigos del canal Random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión traemos uno de los títulos más legendarios del género y el que sin duda me hizo enamorarme de este tipo de cine. Es una película de sobra conocida, seguramente habréis visto miles de trozos en internet, pero era obligatorio dedicarle un vídeo. La película es muy pero muy sangrienta, pero estamos en YouTube así que habrá tijera. Lo siento, amigos, es lo que hay, las quejas no me las dais a mí, se las dais a Google, ¿vale? En una cárcel tiránica, los presos están sometidos mediante tortura y prácticas horribles. Tan solo un hombre, mediante una técnica legendaria y desconocida, podrá poner fin a esto. Porque hoy, desde 1991, llega al canal random... ¡HISTORIA DE Ricky. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de Twitch vemos pelis de mierda de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con la llegada de un furgón cargado de presos a la cárcel, donde por algún motivo, a pesar de ser Corea, pues el rótulo está en portugués. Llegada de presos, presentación de los delitos, bla bla bla... Y este es Ricky, nuestro protagonista, que sudando de todo se mete directo. Una alarma suena no voy armado, bla bla bla... Entonces le meten en un escáner, y podemos ver que tiene un montón de balas alojadas en el pecho. ¿Por qué no permitiste que los médicos se extrajeran las cinco balas? Son recuerdos. Bueno, pues un día más en la cárcel de máxima seguridad. Está dividida en cuatro partes, y cada una tiene un líder. Estupendo. Así que como en toda buena película de cárceles, tenemos a los matones en las duchas, que pillan a un abuelo y le dan de hostias... porque sí, porque es gratis. Entonces lo empujan y se le cae un trenecito que debía llevar. en el culo, porque ya me dirás tú. ¿Y esta mierda para qué sirve? ¡No, por favor, lo hice para mi hijo tal y cual! ¡Toma! ¡Que te jodan! Hoy no es tu día de suerte. Y entonces malherido, se saca también del culo una lija para atacarlos. Este hombre tiene de todo. Entonces este le lija la cara, ¡ay cómo duele! bla bla bla. Bueno, pues ya hemos cumplido con lo nuestro, cuando de repente... zancadilla y... el muñeco se pincha. <ríe> ¡Qué maravilla! El calvo malvado amenaza a Ricky, pero... ¿Me hablas a mí? Tras esto, los matones no se quedan quietos y planean venganza. Eh, capitán, ¿por qué no enviamos al zorro a por él? Esa es una buena idea, el zorro tenía tanta hambre ayer que se comió un caballo, aún sigue en cuarentena. <risa> Venga, zorro, te toca salir. Oh, sí, voy. En 10 minutos han salido dos calvos en la peli, y los dos son malvados. Luego me lo intentáis negar, pero ahí están las pruebas. Bueno, al abuelo le niegan la condicional, le dan de hostias un rato, y termina suicidándose por toda la presión. Ricky siente mucha pena por esto, y a pesar de que nunca ha hablado con él, se escapa de la celda para despedirse del muerto. ¡Muerto que está esposado! No vaya a ser que se convierta en zombie. Y entonces nuestro amigo, de su bolsillo mágico, saca el trenecito y se lo pone al fiambre. Sí, Ricky, qué pena. Entendería tu rabia si al menos supieras quién era. ¿A quién le importa? Bueno, que llega el momento de ducharse otra vez. Ricky está tranquilo, cuando de repente... ¡Hostión! Me han dado 30 kilos de arroz para acabar contigo. Has enfadado a Ricky, eso es peligroso. Así que va a darle y... ¡pumba! la muerto. El tuerto pilla un pincho, y ojo que Ricky se lo para con las manos desnudas. Le deja la mano muñeco... Y a la mierda. Ya en su celda empieza a hacer... Yoga o algo de eso. Y de gratis nos meten un flashback de cómo adquirió sus poderes. Básicamente, le enseñó su tío... Ya no eres un niño, ¿sigues teniendo aquella fuerza superhumana? Claro, y ahora soy mucho más fuerte. Oh. Aunque todavía tiene mucho que mejorar. Así que por la noche le enseña a... ¿Prenderse fuego? Y a romper lápidas a puñetazos. ¿Respetar a los muertos? Bah, ¿para qué? No, en serio... Por un momento imagina que vas al cementerio a visitar la tumba de tu difunto padre y te encuentras a estos dos lanzando lápidas por los aires y dándoles de hostias. <risa> esto es surrealista, no me jodas. Bueno, que como está causando muchos problemas, lo llevan al despacho del mandamás. Un zampabollos que es manco y tuerto a la vez. Aquí mando yo, no me toques las narices... Esto es lo que pasa si me cabreas... Entonces le mete eh, 50.000 hostias... Pero nadie jode a Ricky y se escapa. Ni siquiera las balas son efectivas, ya que Ricky es muy rápido. No me toques los pirindolos que puedo matarte cuando quiera. Ha tenido que ser el epítome del horror. ¡Hala! Ahí te quedas. Entonces vuelve a su celda y se saca... Una flauta escondida. <ríe> en esas túnicas hay de todo, es increíble. Bueno, este es Oscar, el líder del ala norte, el único autorizado para castigar a los presos por mala conducta. Nadie puede hacer nada sin su permiso, y el zampaboyos lo llama para que mate a Ricky en su nombre. ¿Te apetece un caramelo? Así que al día siguiente crucifican a un preso random como Cebo, y Ricky corre a defenderlo a pesar de no saber quién es. Tenemos que darnos de hostias tal y cual. Y por supuesto se despelota, porque en las peleas hay que ver torsos sudorosos. Oscar es muy fuerte. Ricky está en problemas. Aunque por algún motivo, de un puñetazo, le hace sangre en el hombro. Eh, vale. Oscar contraataca cuchillo en mano, falla. ¡Cristales a los ojos! ¡Toma! Ricky está ciego, no ve nada. Oscar la pincha y al ah, suelo. Y cuando Ricky está a punto de morir, por el poder de la casualidad encuentra un depósito de agua con la que puede limpiarse los cristales de los ojos. ¡Hala! ¡Ya está listo! Cuidado, que viene. ¡Ala! ¡Tuerto! Y los pájaros se lo comen. <risa> el pollo, viendo que va a perder, se hace el ese. No Moriremos juntos. Y lo intenta estrangular con sus propias vísceras. ¡Si no te mato, no te rendirás, verdad? ¡Ojo que va a la carga final! Ricky lo levanta y lo lanza por los aires. <risa> ¡Ala! ¡Muerto! Ricky, con sus manos desnudas levanta la cruz del papanatas de antes, y esto provoca que todos los presos se rebelen. Rodean al zampabollos y... Es la hora de morir. Un poco. Sí, sí, la hora de morir de los presos, porque aparecen los líderes de las otras tres alas, que se ve que estaban escondidos en las alcantarillas esperando. Pero no es momento de pelear, ya que se da cuenta de que el mudito, el que agarraba el bolsillo de Oscar, se ha quedado sin padrino. Tampoco se le ve muy afectado por quedarse... sin padrino. Y ahora que está solo, Ricky le enseña a... tocar la flauta. Yo no digo nada. No hagáis el chiste, que os veo venir, cabrones. Gracias, ¿quieres droga? ¡Oh, qué rico! A los tres líderes esto no les hace gracia. Pillan al mudo y lo dejan despellejado en el jardín. Y frente a esto, Ricky solo puede reaccionar con rabia. ¡Cabrones! Y prende fuego a los campos de droga, que se supone que eran secretos, aunque están claramente a la vista de cualquiera. Pero bueno, vosotros sabréis. Que por cierto, eh, ¿por qué no hay nadie en su celda? Es un misterio. Muy misterioso. Los líderes aparecen y comienza una extraña pelea en la que absolutamente todo vale. Venga, vamos a matarlo. Pero en ese momento los guardias empiezan a disparar y Ricky y el forzudo acaban en una celda en la que les inundan con cemento, y aunque logran escapar, no llegan muy lejos porque están en cemento. ¡Hala, inmovilizados. Al día siguiente hay visita en la cárcel. Llega el alcaide, la máxima autoridad carcelaria del país, y su hijo, que no me digáis que no, es idéntico a Kim Jong-un. Y para sorpresa de todos, el alcaide, el más malo del país, es calvo. No lo voy a decir porque luego decís que me repito mucho, pero ahí lo tenéis, otro calvo malvado. Luego no digáis que no se ha avisado. El que causa problemas es Ricky, que lo tenemos en el cemento. Pero oye, porque así es la vida, al ver al alcaide, que recordemos, no sabe quién es, pues recupera toda su fuerza. E incluso se atreve a engancharlo del pescuezo. Pero en ese momento el forzudo atraviesa la pared. Y ya sabéis, toca darse de hostias. Debes utilizar los chinos contra los chinos. Y mientras Kim Jong Un aplaude, a Ricky le calientan el lomo. Pero cuando van a petarle el coco, pues Ricky lógicamente se libera. Y de una, dos y tres hostias lo deja hecho mierda. Así que encienden un aplastador de presos marca Acme para que los dos mueran. Pero claro, no contaban con la fuerza sobrehumana de Ricky y del forzudo juntos. Momento que aprovecha Ricky para escapar. ¿Qué digo yo, hijo mío? Si podías hacer eso. ¿Por qué no lo hiciste antes? El forzudo no tiene tanta suerte, y es aplastado. ¡Hala! ¡Muerto! Y por algún motivo, fuera de la celda, encuentra una foto de la madre del Notas. Y a pesar de que hace unos minutos quería matarlo, pues ahora lo aprecia. ¡Maravilloso! En fin, que ahora, como castigo, obligan a todos los presos a enterrarlo vivo. Podrás hablarle cuando visite su tumba, toma. Ricky, cuánto lo siento. <risa> y le ponen un tubo de oxígeno, no sé muy bien para qué, porque realmente quieren que muera. Pero bueno, ahora nos meten un flashback de su novia, que vio por accidente cosas de drogas, y huyendo de unos camellos cayó al vacío. Y en su venganza contra los narcos, recibió los cinco disparos que tiene en el pecho, y por algún motivo sigue llevando las balas dentro. <ríe> Estupendo. Soy como un cementerio, lo acepto todo. En fin, que pasan los días y lo sacan de la arena. Rompe las cadenas y... ¡Hala! ¡Como nuevo! Ahora, que si le torturan un rato... Y en una de estas pilla al zampabollos solo. ¡Toma! <risa> y entonces se produce un motín. Los presos le dan de hostias, golpes y porrazos por todas partes, hasta que finalmente se plantan frente al alcaide. Usan al zampabollos de escudo, pero eso se la pela. Así que por algún motivo se hincha y... ¡Explota! ¡A la mierda! Pero aparecen los líderes que quedaban para matar a unos random. Pero no penséis que esto dura mucho, porque gracias al nitrógeno líquido deja cojo a uno de ellos. ¡Ay, cómo me duele, bla, bla, bla! El otro huye, y de un disparo en el culo... también explota. Y tras la huya de Kim Jong-un, nos encontramos frente al duelo final. Veremos si puedes conmigo. ¿Te crees muy duro? El alcalde de cualquier prisión tiene que ser el mejor en Kung-Fu. Pues... ¡toma hostia! Pero oye, esto le hace mucha gracia al parecer. Su cuerpo empieza a cambiar. ¡Ojo a la transformación, eh! <ríe> ¡Ojo al morphin. Un momento Hulk. La ropa estalla. ¡Ay, ay la cara! ¡Ay, ¡Ay, ay la cara del muñeco, por favor! Y porque sí, se convierte en esta cosa. <ríe> esto es real. Esto pasa en la peli tal cual. <ríe> ¡Venga! ¡Vamos a darnos de hostias! ¡Vamos, Ricky! ¡Tú puedes! Ah, pues no. Pero vamos, no os asustéis porque la pelea tampoco es la gran cosa. Le intenta estrangular... ¡Toma! ¡Toma! ¡A la mierda! Pero saca fuerza de la nada, lo agarra, lo levanta como si fuera un papelito y lo lanza a una picadora de carne para convertirlo en hamburguesas. Al tiempo que podemos ver el cable que lo sujeta, porque disimularlo era muy difícil. Y el calvo malvado... muere. La película entonces termina con Ricky descargando su furia contra el muro. ¡A la mierda! ¡Ahora ya sois libres! Con lo que asesinos, violadores y ladrones quedarán en libertad. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Ricky, eres el héroe que no Nolan merece pero no el que necesita. Y otra cosa alma de cántaro, si podías derribar el muro de un puñetazo, ¿por qué no lo hiciste al entrar en la cárcel? Te hubieras ahorrado muchos problemas. Oye, <ríe> tú sabrás.